Gracias a todas las personas que apoyaron a este humilde señor, sin duda alguna Dios se los recompensará. Siempre con más noticias, este miércoles se inauguró en la Universidad Centroamericana la exposición fotográfica llamada Vivas las Queremos, donde se presentaron 18 casos de mujeres víctimas de femicidio. Daniel Obando Estrella nos informa. Esta tarde la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, inauguró en la Universidad Centroamericana la exposición fotográfica Vivas las Queremos, auspiciada por el gobierno estadounidense en alianza con Incauca y Global Community. Necesitamos trabajar todos juntos, aquí en Nicaragua y en los Estados Unidos, porque es un problema en los Estados Unidos también, a, a reducir hasta cero el número de femicidios en nuestros países, porque... El impacto es, es grande y no es necesario. Fueron 18 casos de mujeres víctimas de femicidio entre 2014 a 2016. Sus historias y rostros están plasmados en esta exposición. En esta actividad estaban familiares de las víctimas, muchos de los casos aún en la impunidad. Uno de ellos, el de Melania Torres, quien murió torturada a manos de sujetos aún desconocidos. Su hija Silgian exige justicia. Pedimos más que todo que se haga justicia, que estos casos, en la mayoría de los casos que se están ahorita exponiendo, la mayoría está impune, no hay detenidos y la, como decía nosotros la policía nos decía, busque testigos, busque testigos y nosotros la gente de allá es miedosa, es miedosa y no, no va a hablar pues y aunque hayan visto ellos no van a hablar por temor a la a los delincuentes. Por su parte, la vicealcaldesa de Río Blanco, quien vivió de cerca este femicidio, solicita a la policía mayor beligerancia. Que haya más seguridad, para que haya menos violencia en los municipios, en los departamentos, en todo Nicaragua. Hasta esta fecha han muerto 34 mujeres, tres de ellas del Caribe Norte y cuatro del Sur. Seilin, de 20 años, asegura que no es fácil saber que fue su padre el que le quitó la vida a su madre y exhorta a mujeres que estén siendo víctimas de violencia a romper el silencio. Buscar ayuda porque después de demasiado tarde, tanto que tienen hijos, sufrimos tanto los hijos, que quedarse completamente solo uno, sin apoyo de nadie, porque es triste, uno pierde a su madre, es perderlo todo. Para la recopilación de datos se contó con la colaboración de periodistas de diferentes zonas, en este caso nuestro corresponsal en Río Blanco, David Mendoza. Esta exposición de fotografías está permanente en la Universidad Centroamericana. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Daniela Obando Estrella. Es una evidencia más que coberturas periodísticas profesionales pueden generar denuncias importantes como esta reflejada en las fotografías. Más allá también de la denuncia es importante la acción. Vamos a prevenir todos y a tratar de denunciar la violencia venga de donde venga. Vamos a continuar con otros hechos. Les informamos ahora de una señora.